¿Ya está o? ¿Ya está o? ti ti ti ti ti hay que ti ti ti ti Ahora sí, ¿qué tal gente? Bienvenidos a La Cuatrifarsa, programa Cuatro Sociales, donde dedicamos a hablar y comentar noticias de ojos de la semana. Soy Snow, junto a mí me acompañan Metaru y Tenegan. Metaru está en forma de copo de nieve. Eh, ¿Por qué sí, no? ¿Por qué? Porque no le gusta la Navidad. Oh, <risa> Y eh, estamos indicando de que este va a ser el... Me quito el sombrero. <risa> <risa> ya, vamos a quitarle el sombrero. ¿Tiene el, eh, el sombrero? Sí. sí. <risa> <risa> eh, la calore. Sí, la calore. De de nada, la, de mucha calore. Sí. Eh, esta semana va a ser el último programa de Noticias. Que vamos a tener. Y la próxima semana va a ser un poco al live. Vamos a intentar <ríe> hacer un streaming de juego. Para hablar de, de. las cosas que ...tuvimos viendo el año. Y. El. Después vamos a tomarnos unas mini vacaciones. Un pequeño break. Para volver a mediados de enero. Pero ahí vamos a estar indicando. dentro de estos días. Perfecto. Y como voy a hacer menos. Para hacer la última semana de noticias de videojuegos están bien charcha. <risa> ya, no, ya, pero ¿pa' qué? ¿Para qué? ¿Pa qué? Oh, <risa> menos más que no puedo salir, caro que ya estoy así. ¡Ah! Oh, noticias charcha. Oh, oh, oh, Mira, como 40 noticias. Yo estaría hablando todo, todo, todo el día todo todos los programas, pero hay, hay que redistribuir los dones. Claro. ¿Cachai? Tuvimos que repartirme. Vale, vale, no. vale, vale. El fato eh, vale, de que va a tomar algunas tuve yo no puedo tener tanto <risa> Así que, Oye, ya, partamos con la noticia. ¿Quién quiere comenzar? Yo, yo, yo, yo, yo. Tengo la mano en me la medalla, no. La sombra lo hice. mira, la sombra lo dice. La mano, tra, tra, tra, tra, tra. Dale, ya. Sí, me traer, me traer, me traer. ya. Yo, yo ahora que soy un copito nieve, un snowflake. voy a partir con la mejor noticia de la semana, hermano. Super pollo. ¿Liberó un comunicado? O sea, eh, ¿liberó? ¿La palabra es liberó sí. o entregó? Entregó. Entregó, entregó un, comunicado, un, un comunicado de prensa, distintos medios, entre ellos Paua. Chai. Chai. Cacó, cacó. Que eh, anunció el éxito de la campaña de Among Us. Para los que no sepan... A lo largo durante este año, eh, Superpollo, primero surgió como un leak prácticamente, y la gente de la nada salió una foto de alguien que está sosteniendo una bolsa de nuggets que tenía packing de Among Us. La gente dijo, no, yo incluido. Y ahí estaba de colemono también metido ahí. ¿Cómo se llama? ¿De colemono? El, ¿El jere? El... El QR también metido ahí diciendo, bro, si esta cuestión es real, y me la mandaron por internet, no, y es que no, no No, tiene que ser mentira porque <ríe> Superpollo no cambió el packing desde como no sé cuánto de la última televisor. Efectivamente era real. Y nosotros después estamos diciendo, hermanos, somos el único, somos el mejor país de Chile porque tenemos un nuggets de Amongo. Que tienen forma ¿Están? de Amongo. Bueno, según el ¿Qué? comunicado que liberó Superpollo el día de hoy, en Chile no solamente fue una de las campañas más exitosas que tuvieron a nivel de producto sino que básicamente ellos duplicaron las proyecciones de ventas que tenían eh, eh, para el, del año del año, en términos de, de producto tanto sí, que el cálculo es de que en Chile en dos meses se comieron 33 toneladas de nuggets de mongos wow ni cada f hace esa, ¿eh? Mm. Pero, hermano, eh. o sea, está de más decir de que el factor meme, el hecho de que tenían forma de Mongo, de que, en, en el, al fin, el, el, o sea, en realidad, todo el mundo amó los nuggets de Among todo el mundo lo estaban buscando, creo que todos vieron de una u otra forma que estaban casi agotados en casi todos los supermercados, la gente se estaba pasando los datos de dónde lo tenían, etcétera, había unos supermercados que sí, otros que no, bueno, el punto es que la campaña fue un éxito, y es de esperarse de que eh, las marcas sigan invirtiendo en cosas así Porque yo bromean yo en Twitter con eso, pero es que si ellos se quieren repetir el plato el próximo año Está pero votado, votado que van a tener que ver Nuggets de la película de Super Mario con, con, Además, no, sé si sí, forma, claro. no sé si con forma de callampa yo creo que lo más fácil Nuggets de Yoshi es de del, de, del huevo de Yoshi Claro, bueno, es así. claro. <risa> de yo? No, el nugget de no, la calla Aparte que A ver Igual nosotros estamos en un medio Digamos nosotros como, como gente que está metida en el mundo de los videojuegos Conocemos influencers, conocemos marcas Sabemos lo difícil que es Explicarle a veces El impacto Que puede tener hacer cosas con videojuegos eh, okay todavía son muy escépticos en esta en, en este mundo. Entonces, esto es un súper buen precedente para decirles, mira, sabéis si que hacemos ilustraciones de videojuegos, lleguen su evento hacemos música de videojuegos, lleguen su evento hagamos colaboraciones, hagamos cosas, inventemos cosas que se puedan hacer con videojuegos, y esto es un precedente a nivel latinoamericano. Yo creo que sí, porque no literalmente somos... somos el único país que tuvo Nuggets de mango. Yeah, pero yo te prometo que gente en, en, en fuera a nivel global yo tiene un, un así de chiste que nosotros en nuestro país teníamos un tweet, así que nosotros en nuestro país tenemos nuggets de Mongo oficiales y la gente en el mundo fue como huevón, well, quiero irme a vivir a Chile por esos nuggets. Sí, Literal. <risa> Sí. El, turismo, el turismo aumenta gracias a los Nights. El turismo potenciado solamente por el factor, la, la, la, la más que el meme. Claro, Chile reduce su inflación cual, gracias a Mongos. Sí, pero, ya, pero mira, pero igual lo que dice tenía que hacer cierto punto, igual es te porque es siempre un culo tener que explicar a nivel de marketing y a nivel de marca por qué los videojuegos venden. Porque yo te lo explicaba a Pato en pauta de que si esto hubiera sido solo el packing, como es lo que pasa muchas veces, que por ejemplo hay otras marcas que están ahí dando vueltas, como la típica de Marvel, o típica de, no sé, por ejemplo ahora los Minions, ¿cachai? que tú vas a, a un supermercado y siempre veis como cosas de serie o cosas, o películas, cosas así, que están ahí dando vueltas, pero la gente no te va a comprar un yogurt de, no sé, de Minion porque sale un Minion afuera, ¿cachai? La gente compró mm. el Nugget de Among'o porque literal tenía, tenía forma de Among'o, ¿cachai? Y si ellos quieren repetirse el plato claro. el próximo año van a tener que tener un Nugget que se vea como la callampa de Mario, ¿cachai? Como un, un app de Mario, porque claro. al final es, es, es el concepto de tener eso en Nugget o en el producto que sea lo que vende. No, no, even, solamente, sí. no solamente el branding, sí, no que hay la experiencia. El... Eh, Ahí o el sea, próximo eh, año. Marca, marcas como... Perdón, marcas como McDonald's y como Burger King lo vienen haciendo hace años con las cajitas felices y cosas por el estilo. Todo, ¿no? Sí, pero no... Sí. Pero, eh, pero, pero, pero los juguetes, pero por ej por eso te digo, como el hecho de tener nuggets, mm. nuggets de pollo, de amongo, eso es como... Es, si tú decides eso en una frase, ¿cachai? Tiene un factor mágico y hace que la, cere la gente produce... El cerebro de la gente produce serotonina y, y va. Es como... Es como las la, la, la, la OVPIAS con forma de dinosaurio. Mm. ¿Se sí. es Sí. Es, este estúpido es divertido y la gente lo va a comer porque es estúpido y divertido. A pesar de que literalmente las bolsas de nuggets de Amongo eran más caras y traían menos nuggets que el producto igual que no tenía marca. Sí, pero eso, eran de Amongo. Claro, eso se ve mucho en, en el mercado asiático. Hacer Pro Placement Sí, totalmente sí, O sea, sí, o ¿no? sea yo, localización de yo los me acuerdo productos. Cuando, Yo me acuerdo que cuando salió Splatoon 3 tenían, tenían como hamburguesas Habían locales que vendían hamburguesas especiales De Splatoon Que tenían forma de los íconos de, lo, de los calabares mm. Y la gente los compraba por eso po. la, gente, sí. la gente compra esas cosas sí. La gente se divierte no, sin, se sin, sin ir más lejos En Japón hay Café de Kirby, hay café de Mario Hay café de Monster Hunter, hay café de Capcom en general Hay cafés sí, de carísimos, carísimo. Hay café de un son, montón de cosas Son carísimos y, y son, son populares. populares Y son populares sí. porque de fondo es Eso, es la experiencia mm -hmm. Bueno, pero ya, esa era la noticia buena Que yo traía Porque el resto de acá, todo es un pavo <risa> <risa> <¿Cómo, risa> Vamos a caer como, como, como el Steven Damond Que se cayó Luego <risa> de llegar al paseo Ganó Ganó, eh, ganó Argentina Todos lo vimos, estuvimos ahí Nos dimos cuenta que el fútbol está codificado genéticamente En todos los latinos Porque yo dije, no estoy ni ahí con la web final, culiada. Y literalmente igual lo terminé viendo de, Colgado de alguien que estaba grabando Su pantalla del PC en stream de eh, Facebook No fuiste el único no, no fui el único, habían como 50.000 personas metidas en ese stream, mm. así que literalmente la gente peleando para conseguir un, un stream pirata para ver. Pero, en eso mismo, durante este mundial, eh, he sabido que hay muchos temas con la, con la, la venta de derechos, de transmisión, y eh, algunos partidos se podían ver, otros no, bueno... Como todos sabemos, no todos tenemos acceso a estos servicios especiales, sobre todo cuando ahora está todo dividido en canales de televisión, canales de cable, streaming, etc. Mucha gente eh, opta por el camino de la piratería, y no los condeno, ¿sí? y conseguir realmente transmisiones piratas puede ser complicado. Uno dice que mientras más trucha y más charcha la calidad del video, más pirata es, entonces más legítimo de lo que estáis viendo. Y eso es lo que hmm, le pasó a mucha claro. gente. Y prácticamente terminaron viendo transmisiones con comentarios y subtítulos en vietnamita, con una calidad mm. así como de 1040p. ¿Cachai? Todo pixelado, horrible, pero ellos estaban viendo. Hasta que la gente. Y, y claro, y como votaban estos stream, la gente dijo: wow, esto es legítimo, necesito saltar al otro. Porque más encima tú tenéis que llegar a través de un video de YouTube que te mandaba una página y tú tenéis que saltar como, hacer clic en cinco avisos distintos, ¿cachai? Y tenéis que decirle, mamá, miras para el otro lado porque no podéis ver este aviso cochino. Uh -huh. Y las, las, las maduras cerca de tu casa, ¿cachai? Y todo el asunto. El, el, problema, el problema es que gran parte de estas transmisiones, de estos stream piratas de, del Mundial del 2022, no eran transmisiones de los partidos, eran partidos del FIFA 23. Sí. O sea. Que le enga no, no engaña el engañador. Y, ah, y hay tío, gente tío. que literalmente estaba viéndolo incluso otra vez pirateado en YouTube, sacándole fotos. Mm. disfrutando, preguntándose por qué el resultado de mi pantalla no es el mismo. <risa> <risa> porque hay gente quitando los goles. Claro. No, yo no veo ¿Es porque están es está vietnamitas? No, efectivamente. Efectivamente es porque estaban viendo un partido del FIFA 23 y no se dan cuenta. Entonces bueno, como... este para, para complementar un poco la noticia No sé si se acuerdan, pero la semana pasada Estuvimos conversando también de que había Streams que estaban siendo baneados Por parte de Meta, de Facebook Live Y un montón de otras plataformas también Específicamente más, más Facebook Live, pero imagino que pasaba De forma similar en otras Porque para evitar el Digamos, el hecho de que estuviera Retransmitiendo la, los partidos Como que Meta identificaba Los sonidos y los mm. baneaba, pero claro, es como bueno, sonidos de pasos, sonidos de golpes a la pelota, son cosas que son fácilmente confundibles entonces, había gente que estaba jugando no sé, Call of Duty y los banearon porque pensaban <risas> que estaban retransmitiendo el mundial. ¡Claro! ¡Excelente! De hecho para una como una estadística corneta para terminar esta noticia más de 40.000 personas cayeron solamente en Francia <risas> los... Ah, sí, como, vamos, ganando, vamos, vamos ganando, no, vamos ganando Vamos sí, Había como 40.000 franceses celebrando ahí en el arco de triunfo Ganábamos, somos campeones Fue como hermano, todavía como falta como el primer alargue así, como... <risa> así que, en Esto, fin eh, eh, La piratería es un trabajo complicado A veces paga, a veces no paga Y a veces también tamita Así que no sabéis qué está pasando lo que sí se sabe que está pasando es que por qué cresta tenemos ahora explotar las adaptaciones de videojuegos hay, hay creo que vamos si, si tuviéramos que hacer como una sección aparte ¿está ahí? ya tenemos una adaptación bueno, se viene de Lost of Us eh, ya tuvimos Resident Evil y, y de, no hablamos de Resident Evil eh, y hace como un par de días atrás se anunció de que Amazon eh, Está produciendo Y ya ordenó Que se realice un live action Una serie de TV live action de God of War sí. Y Claramente Es la versión del 2018 No es la versión de Playstation 2 Porque no van a minijuegos Los minijuegos Los minijuegos del God of War original En el live no. action porque <ríe> no, no no hablamos de esas... Los jóvenes de hoy en día no saben de esas cosas. Entonces... Eh. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué les parece a ustedes que ahora ya estamos teniendo todo este, este boom de adaptaciones? ¿Es realmente una, una celebración, un reconocimiento de la calidad de estas producciones? ¿O es porque realmente hay gente acá, por ejemplo, en la de, de Sony que está tratando de capitalizar en, en estos productos multimedia... Para tratar de generar más, más plata. ¿no? Diría que 80-20. 80%, /20, 80 son intentando capitalizar. Pero de todas formas. Eh, es porque. Obviamente luego la pandemia. Estuvo en boga mucho. El consumo de videojuegos. Y también el consumo de serie. Entonces, claro. hay, hay un público que está esperando, expectante contar con eh, las historias. Porque la gente que oye, yo eh, sé sobre The Last of Us, pero solamente lo ha jugado a través de YouTube. Entonces, para claro, comentar un poco ese tipo de cosas, se lo jugó claro. Hmm. Piensa que vamos que tuvimos la serie de Halo, que hmm. fue horrenda. Sí, eh, se viene la de Fallout. Sí se viene Twisted Metal. Sí. The, The Last of Us también. Ya está a la vuelta de la esquina. <risa> está ahí mismo. Sí, está ahí mismo. Y Yo tengo no, ahí una, una, una noticia relativamente similar pronto. A ver, eh, Pero para complementar esto. esto ah, ya. Yo dale, creo dale. que hay una... pues Ah, oh, estáis cortado Para hacer algo tipo Marvel Te escuchamos Uy. la mitad de la noticia Acasé de escuchar Marvel Pero si lo que creo que dijiste es correcto ah, Como que la gente está tratando no. de postar lo que es Marvel Está ahí, está ahí con trama de conexión mm. Pero mira, si creo que lo que tengan dijo es lo correcto ¿Cachai? Es por un tema de que la serie. Eh, aquí las empresas están tratando de apostar a crear un universo tipo Marvel gigantesco, ¿cachai? Con. O sea, todas estas series siempre van a apuntar a ser una cuestión con múltiples temporadas que la gente va a amar y que se va a vender y van a tener muy, múltiples adaptaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Mm. ¿cachai? Onda... Y, y tratan de capitalizar la, la audiencia existente del juego para atraer. Eh, como yo me imagino que te va a ver un cuando vas en el pitch de la serie, decir como: Mira, jugaron 4 millones de personas. Jugaron Fallout 76. 4 millones de personas vaya a tener viendo tu serie. Claro, no estoy seguro que eso funcione así. No estoy. Y de nuevo, la serie de A lo demostró que no es un tema de presupuesto, es un tema de, y lo hemos dicho miles de veces, es un tema de adaptación. Si realmente hay una adaptación fidedigna, que es lo que lo, esos 4 millones de personas que jugaron Fallout buscan. Solo se, solo se va a saber cuando la serie se muestre Y veamos qué es lo que pasa mm. ¿Cachai? Sí. Eh, Igual Las la películas las películas que hemos tenido Por ejemplo de Tomb Raider Ha sido una, una buena Una buena demostración que incluso ni siquiera algo Como que trate de ser visualmente fidedigno Es el camino a hacer, Porque en realidad al final la la red, gente las, quiere... las, Técnicamente las películas de Resident Evil También son una muestra de eso y la, bueno, las películas de Resident Evil son un, un, un caso de estudio aparte, yo creo, porque se ha intentado de, de ser fiel, no ser fiel, ser una juega completamente diferente y ninguna ha funcionado y, na, y la gente lo único que quiere es una versión, al final a esta altura la, la gente de lo único que quiere es la versión escalada en 4K de la Intro del Resident Evil 1. ¿Cachai? Esa es a, sí, clase B y, y la gente va a ser feliz con eso, pero hay que meterle plata y no le pueden sacar plata a eso. Las producciones, como, las producciones como Amazon así que está eh, complicado está complicado mira, cuando veremos esto, yo creo que recién como el próximo año vamos a tener noticias de nuevo, como dije está lo de Fallout, está lo de The Last of Us que suena a venir ahora encima ¿cachai? Twisted Metal, Aloy y todo lo que sea que no se ha anunciado todavía porque estoy seguro que mire más y si, mm. y, si, y, si mm. game, y si en The Game Awards crearon esta categoría es porque claramente hay un interés a nivel de industria, a nivel AAA, de generar este tipo de, de producciones. Mm. Sí, si creo. Oh, lo, mm. que, lo que estaba tratando de decir antes de, de caerme ¿Sí? <risa> era que hay que tener en cuenta de que yo creo que todas estas productoras, todas las productoras de, de series y de películas en general, Ven el caso de Marvel, por ejemplo, uh -huh. eh, que pasó de ser cómics a ser películas y ahora es como lo más grande que hay en términos de película. y yo creo que están buscando hacer algo parecido con los sí. videojuegos. Sí, yo creo lo mismo. Hmm. Mira, demuestra un botón. Death Stranding también va a tener una adaptación a película. Sí. Se me he olvidado. Sí. Así que mira... Yo creo que estoy, yo, yo creo que la gente de Pagua ahí va a tener que ponerse las pilas con los con distribuidoras ahí para poder bien. Está, está, está, Estamos en proceso, ya, ya, ya, tenemos varios que ya estamos algo afiatados. Prometido, claro. prometido. Claro. Entonces, a, depende de quién lo trae, podemos hacer las gestiones al respecto. No, no, yo, no, yo, yo, yo, yo solo sé que cuando salga Sonic 3 yo tengo que estar ahí ¿ya? ¿Vos, vos que matarme a mí a Sonic 3? ¿no? Eso, es lo único, eso es lo único que yo te pido, por favor Oye Cambiemos de tema, esta no va a ser tan suave porque en realidad la de esa sé que no merece tanto, tanto, tanto bochinche. Eh. Supercell, uno de los publishers y desarrolladores de juegos móviles más grandes que existen en este momento está ahí con el Clash Royale y todo ese tipo de cosas eh, tiene brawl superstars que es como un moba en 2d, 2D eh, que tiene bonito entretenido y loot boxes bueno ya no va a tener loot boxes eliminaron el concepto de loot boxes del juego y eh, cuánto se llama en, en favor de establecer un un sistema de una tienda más directa donde la gente puede comprar skins Directamente, sin que exista el factor de casino, de qué es lo que se ha criticado últimamente Y también incluyeron un pase de batalla, que también es como la alternativa que muchos desarrolladores están tomando En el concepto de eh, fidelizar a los jugadores para que sigan jugando en el tiempo Hay hay, sí, sí, hay un artículo, los artículos están diciendo que la gente se enojó porque sacaron los lootboxes pero eh, siempre hay gente que se alega, porque en, en Overwatch también hay gente que se quejó de que sacaron los lootboxes. Eh, y que en realidad dice, supuestamente, según el artículo, que la gente ya no encuentra entretenido el juego porque no hay lootboxes. Y entonces, como, o sea, estáis jugando al juego porque está ahí, está ahí, queréis apostar. O... Claro. No, no, sé. no hay. No hay. No. No, no, no sé cómo hacerte entretenida la nota en ese sentido, pero bueno, eh, esto viene de la mano de, eh, de un esfuerzo generalizado y que incluso hasta cierto punto viene de la mano con el artículo, que nos, con la nota que vamos a hablar en un ratito más, de que hay un interés a nivel casi gubernamental en muchos países, muy regulatorio, para eliminar el concepto de las apuestas y de las prácticas... Predatorias, predatorias es la palabra Sí de predator, Las prácticas abusivas En contra De los usuarios Para quitarles plata ¿De hecho es? Por un tema de que Muchos de estos juegos mm. de celular De juegos populares Tienen en su gran mayoría Niños que realmente no tienen La capacidad de juzgar bien El concepto de gastar plata y que obviamente se han enrollado en todo este tipo de prácticas que en el fondo están diseñadas específicamente para eh, aprovecharse de la gente que tiene problemas con el tema de la. de la. de las. ¿Cuánto se llama? de las apuestas. Y se ha Eso lo hemos hablado harto también en el. en el podcast. Así que. Eh, bien por Supercell, por eliminar los lootboxes. Creo que ya es una de las mecánicas que nadie está valorando en el tema de en el mundo de los juegos junto con las microtransacciones pero eh, la verdad no no, no no sé si es algo que realmente haya que aplaudir que es como ya ha demostrado que en el final termina haciendo más daño que cualquier otra cosa no, o sea ¿Y por qué? en ese sentido eh, tal como indicabas ya a nivel gubernamental varios países estaban tomando medidas, estaban investigando al respecto y estaban declarando de que si los juegos empiezan a incluir este tipo de operaciones en los lootboxes, debía catalogarse ya de por sí como juegos de apuestas. Entonces, de azar, pues, de azar. Si de azar, no, no podéis marquetearlo para niños. Claro. Entonces, que claramente que, un, que los cabros chicos no pueden ir a un casino. Sí, y todo este drama sí, surgió no. en el periodo en que salió el Battlefront 2, que sí, fue... Sí, fue, fue, fue, fue, fue, fue, sí eh, lo hemos comentado todo este tiempo en el programa y al final estos son ya la punta de la cola de, de lo que ha estado pasando de que al final los estudios están tomando esta decisión porque saben de que de otra forma van a cambiar cómo van a ser catalogados sus juegos y van a tener sí, que incurrir inclusive en pagos mayores de impuestos o, o de regalías yo, yo creo que yo creo que por ahí va la mano de que les duele más a las compañías, más mm. que por el hecho... Bueno, aparte del hecho de que les, que les duele que tienen que que no pueden marketeárselo para, lo, para los niños y para todas las audiencias, en realidad, más que niños. Sino porque si se cataloga como juego de azar, hay muchos lugares, muchos países, muchos estados, donde claramente hay que pagar un impuesto y no es un impuesto menor. Mm. Entonces ahí ya deja de ser rentable, ¿cachai? Eh, estar pagando microtransacciones para que tú abres cajita. Claro. Y eso ya es un gasto que claramente puede saltarse eliminando esas mecánicas. Sí. Oye, eh, y porque igual es importante mencionar esto, porque la noticia que viene ahora... Ya, esta es como la noticia más corneta, por lo menos que tengo yo por mi parte. Es que Epic cl claramente no es la semana de Epic. <risa> no es la semana de Epic. ¿Por qué? Bueno, a Fortnite le sigue yendo muy bien, está en su nueva temporada, tiene un evento de Navidad... Bla, bla, bla, bla, bla. Ahora sacaron en, en Fortnite, sacaron skins de My Hero Academy. ¿Cachai? Y, de, y la, la de Mr. Está... Beast creo que también ya salió. Sí, la de Mr. Beast. Ahí también podéis comprar Mr. Beast normal. Mr. Beast Fortnite, Mr. Beast Fortnite Anime. Eh. Fortnite. ¿Cachai? Al, por, por donde no le está yendo bien a Epic es que finalmente esta semana se liberó, o sea, se cerró el caso. ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacerlo que se, se confirmó de que Epic va a tener que pagar una multa de básicamente 520 millones de dólares a la Federación de Comercio de Estados Unidos? O sea, en el fondo, más que eh, se ganó el juicio, llegaron a un acuerdo. Es que eso, eso, se, se, o sea, se liberó que se llegó a un acuerdo de que Epic Games y la Federación de Comercio de Estados Unidos... Van a tener. Eh, que Epic Games van a tener que pagar una multa de 520 millones de dólares. ¿Cachai? Que va a estar dividido en dos cosas en dos partes. ¿Cachai? Por las eh, cuotas. <ríe> no, o sea, es porque. Por dos, básicamente porque el, el caso se cerró en dos cosas. Una, de que Epic eh, infringió las normas de eh, protección de los datos de los menores de edad. Eh, y, y los niños bajo los 13 años. Porque ellos básicamente estaban. Eh, sin el consentimiento de los usuarios sin el, consentimiento, sin el consentimiento de los padres Recopilando información de los usuarios Entre ellos Niños ahí, Y por eh, Prácticas predatorias En términos de la Diseño razón. de, de interfaz Que es de lo que estábamos hablando hace un rato Porque Fortnite no tiene loot boxes Pero la forma en que están diseñados los menús La tienda de Fortnite eh, ¿cómo, se, cómo los precios que se usan, por ejemplo, la típica que, que tú compras un skin que vale 900 y tú solamente podéis comprar eh, currency de Fortnite en incrementos de 1000 entonces siempre te quedan 200 y siempre te va a quedar una colita que te llama a comprar más, a comprar más, a comprar más, etc. ¿Sí? Sin ah, mencionar claro. que, por ejemplo, hasta el 2018, eh, incluso se habla en el artículo y en, y en el caso, hasta el 2018 no, vi, no existía absolutamente ningún tipo de sistema de confirmación a la hora de comprar Ni tampoco existen eh, sistemas para eh, hacer reembolsos en el caso de una compra accidental Por ende, un caso chico, la clásica historia, de, hemos, hemos tenido muchas noticias de cabros chicos que le quitaban la tarjeta de crédito a la mamá Compraban de más, compraban muchas cosas, la mamá se enteraba y no tenía cómo reembolsar esa, esa compra Cómo anular esa compra Casos de padres que básicamente Cuando se enteraban de que su hijo Menor de 13 años tenía sus datos eh, Recolectados por Epic Para ofrecerle más cosas Para venderle etcétera Dentro de la tienda o cosas por el estilo No podían pedir eliminar Sus datos sin tener que pasar por Múltiples problemas eh, eh, Dramas legales etcétera, etcétera. etcétera. ¿Cachai? Entonces Obviamente yo estoy simplificando esto mucho, porque al final la, la, la noticia grande acá es que Epic tiene que pagar básicamente medio billón de dólares en multas. Eh, el tema acá es que desde el 2018 hubo toda una renovación de la Wii de Fortnite. ¿cachai? Por ejemplo, ahora cuando tú tenés que hacer cualquier compra, tú tenés que dejar, apretar un botón y dejarlo presionado y tenéis que confirmar que queréis comprar eso. Y, después de que tú, y antes de que tú cerrías esa ventana podéis re, eh, reembolsar la compra Cancelarla, ¿cachai? Y se te devuelve la plata Ellos todavía no te devuelven la plata Si tú compráis algo ¿Cachai? Con la V box Que es la plata deforme Pero sí podéis por ejemplo Cancelar una compra de la tienda Y mantener lo que tú gastaste ¿Cachai? Mm -hmm. Entonces, era un... Eh, o sea, hay, hay, un, hay un, el caso es gigantesco ¿Cachai? Y, y va de largo, de hecho, los cambios que yo te digo, por ejemplo, del 2018, del 2018 en adelante, hablan de que se tuvieron que implementar muchas medidas. Por ejemplo, que el chat de voz y el chat de texto en Fortnite vienen apagados por defecto en todas las cuentas, para menores de, y tú tenés que manualmente ir a activarlo. Eh, pasa nada, ¿no? eh, que si tú te registras con una cuenta de 13 años, te entregan una cuenta está básicamente con parental control que es, y esos parental control tienen que ser fáciles de acceder que se pueda poner el parental control le pueda poner límites por ejemplo desde eh, los settings del juego o por ejemplo el chat de voz y todas esas cosas hasta por ejemplo que tú tengas que que te llega a ti un que tú tengas que poner un pin cada vez que tú recibes una solicitud de amistad ya sí. Entonces, este trae un montón de cosas más. Mm. Sí. está. Tal... Ah, es súper es, es interesante el tema. Es súper interesante porque, obviamente, además, senta, senta precedentes. Eh, segunda vez que uso ese término hoy día. Uh -huh. eh, para otros juegos. Porque, bueno, por ejemplo, en el caso del, del League of Legends, también a mí siempre me ha parecido que el tema de los... de los RP, por ejemplo, era, era muy similar a esto. Es decir, tú compras un, una cierta cantidad de RP... Y siempre te va a quedar una colita Y te va a ir quedando una colita Y bueno, te da la opción de comprar cosas más chicas De repente como skins para los wards eh, Cosas como más eh, Insignificantes, entre comillas Pero eh, Siempre está esa llamada como de Oye, me queda un poquito de RP si compro esto A lo mejor me alcanza para esto otro Exacto, sí, eh, Exacto. Hay, un, hay un montón de, de factores Cuando, por ejemplo eh, Tú quieres comprar algo online, algo físico Siempre tienen la opción de comprarlo por el precio exacto. Entonces, ¿dónde está ahí el límite de...? de la es el tema, del precio? Al final acá el tema es que esto es un negocio y créeme, aunque nosotros presentemos esto como que es literalmente la multa más grande que se ha recolectado por parte de la FTC en, el, en Estados Unidos en el caso de recopilación de datos y de prácticas predatorias. Eh, aún así, con siendo medio billón de dólares, no es, ni siquiera, no es algo que vaya a afectar ni a Fortnite ni a Epic, porque tienen la plata, pueden pagarlo, por eso esto fue un acuerdo, no fue una sentencia. Claro. Mm. ¿Cachai? Totalmente. Entonces, y aunque, aunque haya salido el CEO de, de Epic, Tim Sunny, a decir, ya. Oye, esto es, es... Yo sé que hicieron un caso modelo de nosotros Y esto se va a usar como ejemplo Para tratar de cambiar y eh, Empujar a cambios hacia la industria Y todo el asunto Uno entiende que esa cantidad de plata Es el, la cantidad de plata Que se mueve en un juego como este ¿Cachai? Claro, y en este totalmente. tipo de juego En el Warzone, ¿Cachai? En el PUBG En LOL, ¿Cachai? En Fortnite que mueven cientos de millones de dólares al día. Sí, claro. ¿Sí? Y bueno, está el, tema, está el tema también de que va a depender mucho de los países de desarrollo de los juegos y de los del de publishing también. ¿no? Exacto, exacto. Porque exacto. Hay un caso que, bueno, el caso del, del Genshin Impact es como lo primero que se me viene a la mente precisamente porque es un juego. No, uno podría argumentar que tiene mucho contenido gratuito también, pero. Pero la cantidad de gente que cae en el gastar plata Que cae en el, en, en el en gacha la, en, que la, cae en la clase en la roca de no, Si no tenéis que gastar tanta plata para jugar Pero de repente vos vais jugando Y te pique y querís Y la veís porque querís comprar esa cuestión Pero es que bueno, el Genshin es un gacha Derechamente, el gacha está diseñ, diseñado Para que tú le metáis plata Porque necesitáis tener esa skin Y si no tenías esa skin, pum pum pum ¿Cachai? Cagaste Sí. Claro. Eh, en Japón eh, por ejemplo, eh, todo título que sea considerado gacha, sí o sí debe tener indicado las probabilidades que tienen para sacar al personaje. Eso está regulado por ley. Eso es una buena medida igual. Es una súper buena medida. Entonces, claro, al final todos todo aspectos a la larga se van a ir regulando en la medida de que eh, vaya aumentando el volumen de usuarios. Que estén usando microtransacciones y al final la, la gente lo regula porque se vuelve algo muy común y entra en terreno de nadie es, es, estar viendo qué es lo que está pasando con eso así que sí, al final la situación con Epic eh, todas estas medidas no es que esperó la resolución del FTC para implementarlas, es que ya estaba trabajando con ellas durante el, ju el juicio porque sabía claro. lo que se venía o sea, Así... esto viene desde hace mucho tiempo O sea, el hecho de que Una, una de las razones del declive de Overwatch Yo creo tiene que tiene mucho que ver con esto Porque es un juego que además tenía un pago inicial Y además tenía loot box Que es el mismo sistema que implementó Battlefront Que también fue un tema sí. eh, Que era lo que estaba conversando usted Sí. Entonces el hecho de que un juego tenga un costo inicial Que más encima sea el de un juego triple A, y más encima te meta estas prácticas predatorias, yo creo que es algo que ojalá debería desaparecer luego. Mm. Si es que ya no. Mm. no Richard Martí ya no debería existir. Ahí tenemos Babylon Fall. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Al, al, al final es eso. ¿Cachai? Al final es eso. O sea... Acá claramente uno no se hace rico siendo honesto. Mm. Y uno no, no se mantiene generando ese nivel de riqueza. Eh, bajando, aumentando el nivel de honestidad. No, no, y cada Así vez van a surgir más técnicas para poder intentar eh, llamar a la gente de forma indirecta a, a consumir, porque al final mira, esto invierten en estudios estudio que, que intentan tan, eh, modelar psicológicamente a las personas para que consuman exacto, mira, no, no, sin querer sin querer, mi segmento se volvió como una, un análisis del marketing, cachai, en, en términos de videojuegos, sí, obvio. ¿Por porque el nugget de AmongO te vendió 33 toneladas de nuggets en dos meses, la gente está feliz y nosotros los lo estábamos contando noticias, dices cagados de la risa, sí, pero el hecho de que Fortnite sí. recién solo haya tenido que pagar medio billón de dólares en multas por literalmente las weas que estaba haciendo ¿Cachai? Y que le está haciendo a conciencia. Y sabí, y tú sabes que ellos pueden pagar esa nota porque van a ganar el doble o el triple, ¿cachai? En un par de meses más. Ahí es como... Hay que, hay que tratar de como acordarse que esta wea igual está diseñada para que, para que la casa gana. Sí. Uno nunca gana. Sí. No, okay. al, al final tenemos las mismas técnicas que se están ocupando en los casinos. Por lo mismo. Este es un tema que... Va a seguir dando bote, y claro, lo de Epic es el primer paso en quizás eh, alguna forma regular un poco más estos temas, porque van a haber otros juegos que van a caer en el mismo tipo de acusación, si por algo es un caso de ejemplificador, y aún así lo sacó barata. Dato, dato curioso, ahora que lo, ahora que lo mencionas, eh, hay un algo que me llamó mucho la atención cuando yo me vine a vivir a Perú, que una de las cosas que obviamente yo empecé a hacer cuando me vine a vivir acá fue tratar de buscar convenciones de videojuegos, cosas que tenían que ver con videojuegos, para poder yo ir a tocar, para poder meterme en el círculo, para poder meterme en el tema del desarrollo. Y fíjense que acá, acá es algo que yo no he visto en Chile, eh, en la palabra gaming se utiliza también para en los juegos de casino. No, mm. sin asco. Es decir, por ejemplo, convenciones de eh, de máquinas de casino eh, Yo una vez encontré una y llamé precisamente para preguntar a qué se trataba eh, Se llamaba Convención de Gaming eh, Y era y era netamente de juegos de casino eh, de, eh, sí. De, eh. ¿Cómo que se llama? Pero bueno, también hay un casino, por ejemplo, que está, está en un barrio que está acá al lado eh, uh -huh. y afuera, derechamente, dice Gaming Bar ¿cachai? Y son es un casino Claro, mira, Entonces, aquí el, el concepto, sí, es complicado. Sí, mira, posiblemente eso ya está regulado acá por la ley de casino, más que por una ley indicada de otra forma, porque aquí todo lo que sea relacionado con juegos de azar y demás se tienen que especificar que son juegos de azar. Aquí lo único que entró en disputa eran los, los juegos de destreza. Mm claro, pero bueno, está está el tema de, de la del nombre, ¿no? de cómo se puede utilizar el nombre de mm. o, obviamente de, yo creo que debe tener algún tema que ver con el giro comercial también pero bueno, claro. como decía el Metaru hay temas de licencias, hay temas de, de impuestos que, que deberían regularse también eventualmente uh -huh. así para es para ir cerrando el segmento <risa> dale sigamos. Eh... Ya, yeah. no, creo no, que con no, eso no tenés... Sí, creo que ahí ya terminaste tus noticias. Eh. Telegram, sigue tú. Oye yo, bueno, para pa, pa, bueno, cerrar el segmento, cerrar el segmento, pero para seguir en la línea de lo, de lo que veníamos hablando de las series, es que eh, esta semana se anunció, entre otras cosas, que Henry Cabell iba a dejar de ser eh, Superman. Esto poco después de que se anunció de que iba a dejar de ser Gerald de Rivia en The Witcher también. Y todo el mundo estaba como, oye, pero va a dejar de ser Gerald de Rivia, va a dejar de ser Superman, ¿qué, qué va a hacer este hombre? Y eh, hace poco, hace un par de días, nada más, eh, anunció en su Instagram, que ahí dejé los dos links, el de la noticia, uh -huh. y el de su post en Instagram. De que está trabajando, yo creo que anunció que iba a ser productor, ¿no? Eh, tengo entendido que por lo menos esa, esa es la sensación de que me quedo con el... Con el tema de, de su post de Instagram De que él sería productor de una nueva serie de Warhammer También en colaboración con Amazon Al igual que la serie de God of War que estaba comentando Metaro No me queda claro si es que va a actuar también en la serie Pero por el momento sabemos que está trabajando por lo menos eh, En esto, en hacer un universo cinemático de Warhammer Nosotros sabemos que Warhammer está metido Tanto en lo que tiene que ver con juegos de mesa como en videojuegos De hecho... Sí. Sí. a lo que estuvimos hablando hace poco sobre The Game of Wars porque se anunció el nuevo juego, o bueno, estaba anunciado, pero se mostró nuevo material del de nuevo videojuego de Warhammer, así que como decíamos multimedia uh -huh. multimedia es, es el camino de hoy en día aparentemente Eso sí, por un lado. ahí recordemos de que Henry Cavill eh, ya sí. durante mucho tiempo había declarado, inclusive en entrevistas, de que era fanático de Warhammer muy fanático, sí. De hecho, prácticamente le hicieron bullying por eso. Sí. Así que que se tome esta molestia. Es como que ya de por sí venía discutiendo con la producción de The Witcher. Porque no hayan llegado a un buen acuerdo monetario. Y yo creo que en la misma situación de haber pasado con Con DC. Entonces, al final era como que. ¿Qué hago? Tengo tantos recursos. Ah, vamos a lo que me gusta, Warhammer. Exactamente. Y bueno, eh, te, eh, insisto, es el momento. Mm, es el sí. momento de agarrar un videojuego o algo y hacer una serie o una película. Sí, parece que todos están dispuestos a lanzarle plata a lo que sea. <risa> a lo se <risa> Exactamente. Y muy posiblemente Eso... veng venga la mano con que estamos en este momento viendo que servicio streaming sobrevive. Tenemos cientos, ya no puedo decir decenas, sino que cientos de servicios de streaming disponibles. Sí, la verdad. Sí. Y... Bueno, la verdad es que además cada uno se está especializando en algo distinto, mm. así que Amazon si va a tomar como el camino de los videojuegos, y se lo va se lo a quitar a Netflix, porque Netflix es el que empezó con Castlevania, con Cuphead con Arkane. Así que alguien dijo, oye, parece que es plata, ¿eh? vamos, vamos. ¿Qué pasa? Sí. vamos a pescar. Claro. Y ese alguien de momento es Amazon, pareciera ser. Bueno, eso como primera cosa. Segundo, también eh, Metaru habló un poco ahí de fútbol, así que vamos a hablar también de fútbol, y es que eh, EA aparentemente viene en una racha de predicciones con los mundiales, porque bueno, tiene todo un sistema de simulación dentro de, lo, de, lo, de los juegos que en este caso serían los FIFA. Eh, EA y FIFA, ¿cierto? No, estoy me dando fuera el texto, sí. No, no EA FIFA. Aún sigue siendo eh... EA. Aún sigue siendo EA. Bueno, eh, en este caso eh, habría pre eh, predecido que Argentina va a ser el campeón del mundial, al igual que en todos los años anteriores, en, eh, Sudáfrica, en Sudáfrica 2010 con España, en Brasil 2014 con Alemania... En Rusia 2018 con Francia Y este año y en este mundial Con Argentina, así que Vendrían como una racha. Eso es muy interesante porque Curioso que tengan una racha Tan consistente de predicciones Pero bueno, se supone Yo creo que es también un punto de venta Del juego, ¿no? Así como de, bueno El, el juego sabe más o menos Cómo están los jugadores, cómo funcionan Las métricas, cómo funcionan las direcciones de los equipos Así que debería relativamente ser un buen sistema de predicción también Así que... Es, es un punto de venta básicamente Sí, pero igual eso habla bastante bien del el trabajo que tiene detrás en sacar las estadísticas de los jugadores Porque al final de eso, plasmarlo a este modelo predictivo que tienen Que le haya chutado... No decirle sí la le chutó, la chutó, pero. Sí. Pero. Si no me equivoco ha así... no chutó exactamente todos los partidos como que no sé mm. pues, no no la no que la semifinal iba a ser Francia Marruecos y Argentina Croacia, sino que probablemente hay alguna hay algún haya habido algún otro otro equipo dando vueltas, pero bueno igualmente el ganador sí se predijo eficientemente. Mm. Pero claro está el tema de que Argentina ya de por si llegaba dentro favorito porque creo que este iba a ser el último mundial de Messi y se ya tiene treinta y tantos años sí, o sea, ayer se anunció de que acabas que jugar el siguiente pero es como que está ahí dando vuelta nomás, pero no mm. se sabe sí, bueno. en fin, vamos a noticias más videojueguísticas porque ya nos desviamos un poco del tema sí, ya, volvamos, eh, volvamos volvamos se cumplió este mes de diciembre de 2022 35 años de Mega Man y 35 años de Final Fantasy Obviamente Capcom y Square Enix son empresas bien distintas Así que ambos están celebrando de formas distintas también En el caso de Capcom nosotros sabemos que Capcom tiene Mega Man A medio de morir saltando hace bastante rato Así que simplemente anunciaron un, eh, un poco de merchandising Ahí puse en la noticia, se pueden ver algunas cosas Hay casi como boleras. hay así como postales Hay así como cartuchos audífonos, cosas por el estilo y eh, bueno, nada se sabe mucho de otros juegos de Mega Man, más allá de que obviamente está anunciado el Battle Network, el Battle Network Legacy Collection para el año que viene hace poco se mostró un poco de la funcionalidad online eh, que va a tener el juego, porque si mal no recuerdan, en los juegos solamente se podían jugar con cable, si no me equivoco en esa época, eh, en la Game Boy Advance para poder jugar con gente aparte uh -huh. eh, pero obviamente se anunció hace poco que estos juegos iban a tener acción online, iban a tener toda una tabla de rankings, van a tener un sistema de intercambio de chips, cosa que a mí me parece maravillosa porque era una de las cosas más bacanas que tenían los BATS, cosas mega Pokémon eh, que incorporar en esa época para los juegos de Battle of que a mí en lo personal me gustó bastante, y que es bacán que lo puedan adaptar a un, un formato online ahora, eh, salió hace poco eh, Mega Man 0 y ZX Legacy Collection, que todavía está ahí más o menos dando vueltas. Uh -huh. eh, Mega Man 11 hace poco se anunció o se mostró que eh, superó en ventas al Mega, Mega Man 2 como el juego de Mega Man con más ventas en la historia. Así que ahora vivo cosas relacionadas con Mega pasando. Eh, nada así como, uh, qué noticia, pero. Eh, porque, eh, sí, porque el, uh, qué noticia eh, eh, eh, Llegó hasta el 2000 en Mega Man ¿no? Ya después era como, eh, eh bueno, eh, insisto A mí, en lo personal, a mí me gustó harto el Mega Man 11 eh. Eh, chura, Entonces entonces ah, entonces. Entonces. <risa> entonces Por, eh ahí Mesura, pal, mesura pal, pal, pal <risa> <risa> Mesura Claro, sí, mesura, está bien, está bien, está bien Pero bueno, sería bueno Que anunciaran o oh, un nuevo Mega Man x o oh, un nuevo de la línea principal. Sabemos que uno de los pocos juegos que sigue recibiendo contenido es el Mega, que se me olvida siempre. Como el Dive. No, no, no, el de celular. Que se... El Dive. El Dive. El Dive. El Dive. El, el, Rock, el Rockman X Dive. Hace poco también se anunció que iban a poner a Sigma como personaje jugable, creo, no sé. Yo, no, yo en lo personal, no sigo mucho ese juego. Lo traté de jugar y no me gustó. Pero <risa> bueno, hay mucha <risa> gente que juega en el X dive Es un gacha. Hay un <risa> montón de gente que juega en dive y que le gusta y está bien. <risa> sí, es que por eso, sí. es un gacha. <risa> okay. Claro, sí, volvemos a la discusión de los gachas. Y por el lado de Square Enix se han anunciado algunas cosas más interesantes. Obviamente también han anunciado merch. Salió hace poco el Crisis Score, que lo estoy jugando yo como tres horas eh, Después creo que Pato tiene una noticia relacionada con el Crisis Score. Me molesta, y esto da es nota personal, de que no hayan arreglado algunas de las cosas de jugabilidad que tienen que ver con el movimiento más que nada del Zack, que sigue siendo un poco como impreciso y molesto. Eh, el hecho de que es como difícil devolverse con el personaje, como que tú apretáis hacia adelante y como que el mono sigue dando y tú quieres volver porque no alcanzas a apretar X para interactuar con la con cosas de gameplay, digamos. ¿Qué versión eh, estás jugando? Sí que está muy entretenido. ¿Ah? ¿Qué versión estás jugando? Eh, PS4. Nah, y corre oh. súper bien. Nota, nota aparte. Corre, corre, súper, súper, súper bien. Corre. Eh, <risa> es un tema de gameplay, más que nada. Eh, de mecánica, el, el que me, me, me molesta. Pero la verdad es que dentro de todo es un detalle. Porque el, la gráfica está increíble. Lo, el sistema de pelea está, obviamente, mucho mejor. En los menús están mucho mejor. Eh, todo está dentro de todo espectacular. Yo el Crisis Core original lo dejé votado, porque la verdad es que no me gustó sí. el de pelea. Y este está, la verdad es que muchísimo mejor, mucho más eh, entretenido. Eh, está, disfrut está disfrutable. Está disfrutable, exactamente. En fin, eh, ¿qué cosas están haciendo en Square Enix de momento? Se anunció Pixel Remaster para Play 4 y para Switch, que es, era algo que estaba pendiente, que no se entendía que no hubieran hecho en su momento. Y eh, van a salir a nuevo, Obviamente todos, Ahora No sé por qué todos... ah, uh -huh. porque, eh, Del 1 al 6 van a salir de forma Digital, netamente Para estas plataformas Y una versión física limitada Va a estar disponible Desde la fecha de lanzamiento, pero si no me equivoco Como me estaba comentando, Metaru solamente va a ser Vendida en Las tiendas oficiales de Square Enix Que son las de Japón Y van a estar como a 100 dólares sí. Y obviamente viene si con el eh, libro de arte, viene con la banda sonora, viene con unos, viene con, con los personajes en Pixlar, bla, bla, bla, bla. Viene con un montón de cosas. Sí. Esto eh... por el lado de Square Enix. Sí, ahí también dice que la tienda de Norteamérica lo va a vender, pero todo por internet. Ah, ya, bacana. Sí, pero bueno, la verdad es que a mí... A mí... Yo sé que al Metaru no le gusta el arte de los, de los Pixel Remastered, Yo no lo he visto lo suficiente como para hacerme un juicio, pero bueno, la banda sonora sí está actualizada, está grabada, está muy, muy, muy bacán. De hecho, recordemos que la, la ópera, por ejemplo, del Final Fantasy VI está grabada en seis idiomas distintos. No me acuerdo si eran seis horas más, pero estaba en español, estaba en japonés, estaba en chino, estaba en francés, estaba en italiano. Era una cosa maravillosa. Así que bueno, por el lado de la música sí ya me parece que valen la pena los, los, los remasters. Pero bueno, ahí cada uno se hará su propio juicio. Pero Dennegan, ¿cuánto, sale, ¿cuánto saldría a comprar esta versión remasterizada? ¿Podré adquirir una? Eh, no recuerdo. En qué, ¿En qué precio va a estar? Yo ¿Asumo que van a estar todos en 60? No. O va a estar como el compilado en 60? A ver, Metaru. Okay. Yo comentario. te puedo decir al tiro, ¿a cuánto van a estar? La... Primero, solo se va a vender esta versión física, solo se va a vender específicamente en la tienda de Square Enix. ¿Mm? Ya, la versión física, porque la versión física es la versión coleccionista. Y eh... ya, con el shipping va a valer 100 dólares. Y ah, va a venir... Yeah. Y va a venir extremadamente limitada va así que ahora Obvio. Square Enix no puede decir que se vendió poco porque ellos mismos van a vender <ríe> a hacer a a poco conste coste, mm. la edición que se va a vender con shipping a 100 dólares porque cuesta 75 dólares es la edición estándar que sería solamente el juego físico la edición ah. aniversario que tiene el vinilo ¿Todo? la caja aniversario el artbook pixelado, la figurita eh, caja lenticular protección y que obviamente viene a la edición de Play 4 y de la Switch va a costar 260 dólares que con el shipping ah, debería costar ah, alrededor de 300 dólares ah, mira vos muy bien, muy bien. Y, vos, y, vos, y vos, ¿cuántos remaster tenés? Claro. Sí. ¿qué sería como pagar ah. 6 veces por un juego <risa> Sí, claro Oiga, Pero Bueno, la, la versión digital La versión digital del, del bundle De los 6, de momento, por lo menos En la tienda de Perú, está a 220 Soles, ¿Ya? está con un descuento De 60, que es 220 soles en pesos Chilenos son como 50 lucas es si le estáis pagando el precio de, de Un juego AAA A por los 6 básicamente Voy a esperar el Black Friday. Sí. En Steam. En Steam. En la tienda de Nintendo y de Play probablemente debe estar más caro. Sí, igual. O por lo menos sin el descuento. No, yo sé que en la tienda de Nintendo y la tienda de Playstation tienen un descuento navideño. Obviamente ahí los títulos sí. pueden variando, así que tienen que revisar la propia stores. Claro, pero están con, el... con tiendas navideñas. Sí, no, a ver, espérate. Veamos, veamos al tiro en Steam. <risa> Pixel Remaster. No, sí, pues yo te, yo te acabo de dar el precio de mi Steam, el de Steam de Perú, sí. Sí, bueno, aquí no, va, va a ver el precio... El sí, precio bueno. eh, según Steam, en Chile va a valer 37.440. ¿Sí? Ah, el es raro que esté tan barato. ¿Eh? Espérate, ¿no? Porque cada juego vale nueve, vale 10 lucas. Pero si tú compré individual. Cada juego vale 10 lucas, menos el 2. El 2 vale 6 lugar No, pero eso no son los remasteros Está oh, Es todo horrendo. <risa> y el... sí, sí. Sigue siendo el más el por lo que parió. Vale sí, sí, sigue siendo el más por lo que parió. Es que el 13 de los primeros 6. Dices <risa> que solamente la gente que ha jugado entendería. Sí. Ya, pero mira, el punto es al final el mismo, ¿cachai? Que. No, no caigan en esto, ¿verdad? Eh bueno. Sí. Cada, cada uno verá, cada uno verá. Bueno, Tienes que ver si les parece que la banda sonora remasterizada vale la pena. Es eso, es eso más que. La pueden, escu va, pírate él, hermano, pírate oh, pueden no, escuchar. Pírate no, en la Pueden no, escucharla en Spotify. No, de... O. No. Sí, o modé en el juego. Yo, de no, hecho, yo no he dicho eso. El... <risa> solo, solo, solo les voy a decir. Solo les voy a decir. Que hasta el día de hoy Square Enix no ha arreglado los problemas de la fuente del pixel, de los Pixel Remaster. Y que tienen que hacer un, una cantidad de piruetas horrenda para poder modiar los juegos de forma individual. Porque cada juego hay que modiarlo de forma individual para que puedan jugarlos de forma decente. Mm. Nada, porque... sí, pero... no, no, no, no. No, no, no, de, no, no, no, no, no, compre, no, espera, no. No, nada. No, lo discutimos en su momento de que el pixel remaster era como un, una versión muy floja de remasterización de que hizo Square Enix y me, me impresiona de que esté llegando a, a inclusive tenerlo de edición física. Es como sacar sac, sac, dinero de no. nada. Sí, esto está hecho con un vuelto. Ahí. Acá ahí no hay una remasterización. Acá sí. no hubo nada de trabajo. Esto fue un trabajo que fue hecho, pero a, a, sin sin amor. El Live Alive Live es un juego que fue, fue una remasterización que fue hecho con amor. Sí. Ahí un saludo sí. a Toquita ahí, no más grande. ¿cachai? Que me, yo estoy feliz por Toquita. Que hermano, Toquita, tú si tú no seguís en Twitter, toda la gente que hace arte del Live Alive Live, él lo comparte porque él ama, él ama el trabajo que hizo. Bueno, bueno. Pero, sí. pero el Pixel Remaster, bueno, esto es pues como, es como la película de los cuatro fantásticos que hizo Fox para mantener los derechos. Nada claro. más, es como que existe porque li, literalmente hay que justificar relanzar el mismo juego. Si mm. no hubieran ellos, si, si hubiera dependido de Square Enix, ellos hubieran sacado la ROM del GBA y chao. Sí. <risa> pero eso no podís eso, eso no podéis cobrar de 10 dólares por eso. Nada. Mm. Oh, tiene, tiene que haber una, una versión de la ROM de GBA O de las de Play 1 o de las de PCP Con la música PS. nueva Y eso me parece más, eso me parece más razonable Gente, sí. La, la weas remasterizan Los Final Fantasy Los remasterizan cada 5 años como, no, no, no, no, no, no se, no se molestan. Inclusive eh. en las versiones de 3DS Que eran con los monitos Chibi, era mejor pro, Mejor producción que estos que sacaron Sí. Bueno. En fin. Bueno, en fin. Sigamos. La última noticia que tengo para el día de hoy es que se anunció, por fin, en qué eh, fecha va a abrirse el Nintendo World en Estados Unidos. ¿Cuándo me endeudo? ¿Cuándo, se me, anunció? ¿Cuándo me endeudo? <ríe> ¿Cuándo me endeudo? El 17 de febrero del 2023 estaría llegando a Hollywood, California, en los estudios de Universal, creo, ¿no? Sí. El Disney para gente con mal gusto. Y bueno, que se que anunció me... también que en el 2025 abriría otro en Universal Studios en Orlando. Que en va a llegar primero a Hollywood y después en el 2025 va a estar llegando a Orlando. Eh, bueno, se anuncia que van a haber varios de los mismos juegos que ya estaban, o de las mismas atracciones, en verdad, que ya estaban en la versión de Universal Studios de Japón como por ejemplo el Mario Kart, el café de todo, etcétera, etcétera. Mm. Así que, eh, eh, si quieren más información al respecto, en eh, el Twitter de Nintendo de América está el trailer de eh, la apertura de Universal Studios Hollywood. Creo, creo que, único, que igual, la única atracción que no va a estar disponible, por X razón, es el Tour de Yoshi, que el que iba en un carrito y recorría todo el parque por arriba. Es sí, ah, lo único que no va a estar disponible por ahora. Desconozco si lo van a abrir o si lo quitaron porque era uno de los atractivos más, más lentos, se decir. O el menos interactivo. Claro. Y bueno, me parecería raro me parecería raro que no hicieran algo o algo temático de la película, ya que va a salir también cerca de esa fecha de abril. Sí. Esto se abre en febrero y la película va a ser en sí, abril. Sí, mira, posiblemente. lo hagan... más probable. Ahí lo no, muy probablemente que es que, eh, más que anuncios, eh, porque de por sí ya tienen anuncios, eh, hagan actividades alrededor del parque relacionado, etcétera, Que eso sea sí. muy frecuentemente. Porque el juego que van a estar liberando próximamente en Japón, y que este también va a ser exportado en un futuro a los parques de Estados Unidos, so, son las montañas rusas de Donkey Kong. Ah... <risa> Con los carritos y tenés, el, y tenés que ir y tenés que ir en el carrito minero, y si no saltáis caí y morís. Claro, acá, algo Exacto. así. Exacto. ¿Y si te revienta un globo? Eh, sí, eh, va a sonar como un globo que se revienta con <risa> <bien, risa> caí en el piso. <risa> claro. <risa> y todos todos en el piso. Excelente servicio. <risa> uh, bueno, eso por mis noticias el día de hoy. Bueno. Ah, me faltaría una noticia que es más editorial, que eh, Pokeros Project anu anunció que va a estar en MacFest. ¡Sí! Esto está final? Es una noticia. Va a estar sí. en el Jam Space de MacFest, que no es el escenario principal, pero no tiene por eso menos mérito. No, es, no, no, mira. Eh, ahí yo debo decir que es... Si no es el primer eh, sudamericano, sí es el primer chileno de que llega al, al MAFET en una instancia. Es El primer chileno, porque sudamericanos tuvieron los Pega Driver, eh, ah, así, Mega so los Driver. Ah, Mega Driver. Pero so eh, mil años. Pokero lleva postulando hace muchos años intentando llegar al MAFET, y ahora se dio la ocasión de que eh, va a participar en el Jump Space, que se podría decir que es como una patita de entrada, porque ya después del MAFET sí. es muy posible de que por recurrencia se dé una oportunidad de que asista al, al escenario principal o ya esté como invitado cordial, por lo menos. Sí. Pero es una muy Totalmente. buena noticia para el BGM Nacional porque sirve también como punto de entrada y mostrar un poco el trabajo que se hace acá. Y la música Totalmente. de Pokerus también es, es muy genial. Totalmente. Así que la mejor de las suertes para Patito Poquerus. Yo sé que lo va a hacer increíble. Lamentablemente no va con la banda, va el solo, pero... Es una oportunidad increíble, nevertheless. Sí. O sea, a pesar de eso va a ser espectacular. Sí, mira, ahí por fuente interna, por no decir de que nosotros vamos a ir. <ríe> eh, se supone que Pokiris iba de vacaciones al Macfest eh. y se dio la chance de que lo invitaron al, al Jump space. <ríe> Sí. Todo, todo, todo se alinearon las estrellas básicamente. Sí. Así que es como el débole Exactamente. Así que ahí vamos a estar viendo. Oh, eso sería y, y vamos a estar también recolectando mi, mi material. noticia editorial. Buena. Buena, buena. Ya, entonces vamos con mi noticia. Vale, vale. Y aquí de la buena noticia vamos a una chacha: Epic Games. Dejará fuera de. Pero, línea, eh. Sí, a varios juegos musicales. Además, un Real Tournament. Esto se debe a que Epic Games ya empezó, ha empezado a recordar un poco los costos de mantener los servicios en líneas de algunos juegos, sobre todo los que son licenciados, que tienen que ver con juegos rítmicos, etc. Eh, entre estos juegos que va a estar dando de baja, se encuentran los juegos de Rockpan y los primeros eh, tres juegos de Dance Central, que ya no van a poder ser jugados en línea. Ya eh, se quitaron eh, los DLC respectivos y también la compra interna. Y algunos juegos pueden permanecer jugables eh, de forma local solamente. Y por parte eh, de Unreal Tournament eh, es, viene la mano en que los servicios de Pickle Line Services eh, va a estar lanzándose para Steam y otras plataformas de PC. Y ahí va a venir incluido Unreal Tournament así que por eso ya como de forma exclusiva va a dejar de, de estar en línea el servicio sí, como si sí, sí, sí, se, se puede dar la libertad de, de dar una opinión ahí, ¿Mm? es obvio que por ejemplo en el caso de juegos como el Metal Gear Singer, eh, la gente cree oye pero por qué si pueden hacer esos juegos no pueden mantener los Rock band? créanme que en un juego como el Rock Band de Beatles sale muchísimo más caro infinitamente más caro que licenciar música de bandas de metal sí. infinitamente más caro así que no me parece raro sí. así que eso por parte de Epic la otra noticia tiene que ver que, o sea tiene relación con lo que estuvimos hablando de Square Enix que ha estado medio flojito porque ah, ah. el Final Fantasy 7 Crisis Core un usuario encontró una imagen con una marca de agua de Getty Image y por lo tanto quedó no publicado pasó. en el juego Y no pasó piola no, no pasó piola No, para nada Creo que no es la primera vez que pasa esto, sí No, no, ya había pasado no. Inclusive Capcom Había tenido al respecto de que el, En la caja en la edición física De la Wii U Tenía el logo de IGN <risa> Y era como, ah, qué onda Bueno, yo todavía no llevo esa parte del Crisis Core Así que si Spoilers. si llego pronto <ríe> le, le, le saco una foto y la posteamos ahí en el etiqueto a Paua, para, para que la, la repuste. Sí Obviamente se dice de que Square Enix Podría estar lanzando un parche al futuro Con la imagen modificada Sin que esté esto Así que por mientras mientras no esté parchado Aprovechen, saquen todos los screenshots posibles ¿Cuánto, cuánto puede costar. Apúntalos eh, con el dedo. Imágenes claro. de, de Getty image ¿Cuánto Mira. Creo que salen como dos, eh, entre 20 a 200 dólares porque se compró tokens al final. Te dicen que cuesta 25 tokens. Cada token creo, creo depende que sale. Sí. Pero al final igual es un recurso de que siendo una empresa no podí no darte la, la lata de comprarlo. Por último. Sí. Digo. Hasta, no noso sé. hasta nosotros claro. pagamos un servicio para obtener los recursos para eh, algún material multimedia pero lo estamos pagando no somos tan chacha -cha. y bueno <risa> Ta tan chacha -cha. tan chacha -cha. no pues, eh, ya aparte muchos de no. los servicios ya tienen tiene los costos bastante reducidos y ya estamos a nivel de competencia al respecto sí. bueno en fin en fin en otras noticias John Carmack anunció que deja Meta a través de las redes sociales, sobre todo en su Facebook, indicó de que eh, estará dejando el, la empresa principalmente por diferencias con, con la dirección que estaba llevándose Meta y que ya mucho mucho aporte después de lo que el trabajo que realizó con el Oculus Quest 2 o beta quest 2 eh, que ya había alcanzado el máximo de eficiencia después de eso decía hasta aquí llego mm. próxima semana la noticia va a ser que lo contrata <risa> posiblemente pero más que nada hay un descanso y yo creo que igual tiene que ver con que justamente la dirección comercial que está tomando los resultados y que se está yendo muy enfocado a una dirección muy eh, oriental al negocio más que al entretenimiento, como que habla mucho del... de... de, de diferencias creativas que tenían entre ambos. Mm. O, sea, o sea, mira, el tema es que pasa por, varias, por varios puntos. Mm. Pero para hacerlo simple, el problema es que Carmen se chorió ya de que la weá se está yendo no, se está chacreando. Claro. Y de que tenga más poder la gente que está literalmente preocupada de la presentación de... De Horizon y de cómo se está distribuyendo el, el desarrollo de Meta, que, sí. que, de que si la cuestión realmente de que si el VR en sí funciona, sí. porque porque pucha, piensa que Karma fue uno de los primeros, así como nombres grandes a nivel de desarrollo, a nivel de programación, y es lo que es sequísimo. Sí, Cachar, un programador eh, que empezó a a ponerle el espaldarazo al tema del desarrollo de VR, ¿cachai? con el Oculus y con toda la cuestión y después fueron comprados por Meta y él mm. cada vez fue tomando menos protagonismo en el desarrollo porque efectivamente cuando empecé a trabajar en una corporación como Facebook ahora Meta, ¿cachai? el problema va en que en que está más enfocado en venderte un producto corporativo que no existe vendiendo la pomada de que es algo que no es. Y después son los claro. programadores, los artistas, ¿cachai? los que tienen que hacer que la web funcione. Y eso obviamente no, no da, no, no hay mano, ¿cachai? No, no podéis trabajar ahí, no podéis desarrollar estos proyectos ahí, a pesar de que Meta tiene toda la plata del mundo y ha gastado toda la plata del mundo, pero esa plata al final no termina en nada. ¿cachai? es pura plata quemada hay gente que al final termina diciendo no si te este gustó un termine, funciona, si ¿sí? no, si yo, usted, el metaverso, jaja, xd ja, ¿sí? y así ¿cachai? entonces por ejemplo piensa que que cuando agarraron para el hueveo a Mark Zuckerberg ¿cachai? porque los monos se veían horribles y no tenían piernas tuvieron que salir corriendo a decir no, no, no, si podemos hacerlo, llevar ahora los monos si sí tienen piernas ¿Y sabéis por qué no tenían piernas los monos en el metaverso? Porque no podían hacer que los pies se vieran bien. Mm. ¿Por, porque no podían mostrar que el tracking no podía mostrar bien las piernas. Y esa es una tecnología que ustedes tienen ya en VR chat. O sea... Jabote, el y, y ni eso, porque, en vez, el, porque al final... O sea, si, si tú pensáis que meta... Eh, que, que, o sea, el metaverso y todo esta Era, ¿cachai? Al final es... Es como la versión corporativa y sanitizada para que todo el mundo pueda usarla para cosas que no necesita. Y eso es lo que efectivamente Meta quiere hacer con todo esto. No hay espacio para crecer ahí. ¿Cachai? Sí. No, no, no tenéis, pueden, pueden dar, podéis forrarte en plata si queréis, pero no vaya a conseguir nada. Y para un loco probablemente como Carmen, ¿cachai? O por lo, por lo menos para la gente que sí quiere como trabajar quizá a buena... A, a, a conciencia en el tema, bueno, no, no tenéis nada más que hacer ahí. Si, sí, en bueno, el fondo, él ya no veía un desafío tecnológico, veía un des desafío burocrático. si, pues que para eso mejor te vais para mucho. Sí, totalmente. así que ahí vamos a estar enterándonos lo, lo, dentro de los próximos meses, cuál va a ser la próxima aventura de John Karma, porque en una de esas funda otra empresa y se dedica a hacer algo completamente so. distinto. No, y sí, si lo hizo, si sí. de hecho Karma lo que hizo fue básicamente eh, creó su propia startup. Ah, ya. Yeah. Y se fue a trabajar en eso. Mm. Este dijo, mira, no, oh, no yeah. voy a tener quizás los, fin, el, los fondos que tenía, pero... Pero al final el logo puta, optó lo que optaría cualquier persona que por lo menos ya dijo, ya me forré con estos weones, ya me voy a trabajar en mi propia wea. ¿cachai? Claro, ya no eh, necesito plata son... para vivir. <ríe> Así que... Sí, pues que está ahí sí. Ya, entonces ahí vamos a estar viendo en un futuro Lo que vaya a lanzar con esta Star eh, John Carmack Siguiendo con las noticias Estuvimos eh, hablando de que A Messi posiblemente Ya le entre la jubilación Pues bueno ¿Qué? A alguien más le llegó la jubilación ¿A quién? porque luego de 25 años Pokémon anuncia el fin de Arco de Satoshi, Ay. más conocido como Ash Ketchum el mostaza esto se da justamente sí, porque en esta el sí, porque en esta última eh, eh, temporada del, del anime eh, mostraron de que eh, Ash salió campeón mundial de de la competencia de Pokémon De forma Eso oficial. Fue hace varios meses igual. ¿Hace no, no. muchos? ¿Fue hace un mes atrás nomás? No, de hecho fue, fue, fue para la fecha de la niña aparte, o así sea que mediados de noviembre. Sí. Y luego de esto, eh, ya están con los capítulos finales, ya está cerrando el anime. Y todos pensaban de que iba a haber otra temporada, pero de Pokémon Company eh, salió a dar el anuncio de que finalmente eh, va a dejar de contar la historia de, de Satoshi mostrando 11 episodios que son especiales del Pokémon Journey indicando que, de cómo va a cerrar tu, con todo este asunto de Death Ketchum y mi aventura con Pikachu para dar un paso va a, ser, va a ser el episodio de la playa de 11 episodios claro para de, de por sí Realmente. ya eh, de, mostrar una nueva historia que van a tener nuevos protagonistas Sí. bueno, para clarificar un poco el tema de, de, del paralelismo con los videojuegos también eh, Satoshi salió campeón de eh, lo que sería Sword and Shield, de esa liga sí. eh, que ya obviamente estaba cerrando el ciclo de Sword and Shield y está empezando con Scarlet Violet eh, y Scarlet Violet es lo que va a llegar con o con otro personaje. Claro. Van a ser dos entrenadores que van a estar mostrando. Y creo que por ahí están los nombres. Eh, pero obviamente, eh, esto es un fenómeno que ya muchos no, no, no creían posible. De que alguien con 10 años y 25 años de experiencia era el más cotizado por toda la empresa. Eh. Que no iban a dar cierre al, al, a esta historia. Y al final sí que sí. Y esto es también. Sí, esto viene o también sea, de estoy... la mano de que eh, también ya 25 años con Rika Matsumoto. Y que la Sara ¿Sí? Cherry en la versión ILS, en inglés. Las que son las voces oficiales. salieron ya a paso de que en Twitter indicando de que muchas gracias por todos estos años. Aventura grandiosa que tuvieron, etcétera Eh. Que ya no podían ver qué más iba a dar las voces. Y es eh. eh, cuático eh, pensar de que han pasado 25 años. Totalmente. 25 años les costó. Los paralelismos ahí con Messi eran muy chistosos. Sí, sí, hermano. Eh, yo yo yo cagué ahí pues yo, yo, yo tuve que cedir al meme, pero. Sí, hermano, yo es he brígido pensar de que son 25 años de un, de un anime que partió siendo literalmente una una promo, un comercial muy largo, ¿cachai? Y después pi, piensa, en un dato para, para cerrar ¿no? de nota quizás, que la única temporada que nunca fue reflejo del juego, que fue la de la, la segunda, que es la de las Islas naranja y todo sí. eso, después la adaptaron como en Pokémon Snap y todo el asunto. Existió porque Game Freak nunca esperó que a Pokémon le fuera bien. Y le fue tan bien ¿Sí? que tuvieron que hacer un anime de relleno. Sí. Hasta que saliera Crystal. No, ese era, era el Golan Silver. Golan Silver, sí. ¿Sí? sí. ¿Y de ahí en adelante el anime sale en paralelo con la juego Sí. Pokémon Kyoto, Pokémon digamos. Claro, Básicamente, Pokémon. Yoto. Uh -huh. Pokémon yo <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> sí, a aparte que ahí vino la nueva, que, que Nintendo compró parte de la compañía sí, sí. ahora de, de ahí en adelante Pokémon, un Pokémon cada dos años una serie de Pokémon cada dos años en paralelo sí. casi simulcasting sí, hasta que este año fue sumamente raro que vimos tres juegos de Pokémon sí sí, pero bueno bueno, tal como eh, Game Freak no se rendía con H, también Guerrilla Games no, no se rinde con Horizon Porque confirmaron de que van a están realizando un spin-off del juego y que va a tener multiplayer yeah. esto, esto, este es como, esto podría haber sido un mail, esto podría haber sido un DLC es Maya, están con el DLC. Pero eh, es un proyecto que están trabajando en Amsterdam, eh, en el cual le están solicitando a las personas, están solicitando animadores, eh, artistas, diseñadores, programadores y escritores, porque están trabajando en un proyecto online basado en el universo de Horizon. Y esto va a ser completamente eh, distinto a lo que eh, ya tiene desarrollado las historias de Horizon. Mm. Ah, mira, ya, está, ya abrieron. Abrieron como puestos de trabajo. Y sí, todo. sí, no, si sí, ahí pueden postular, está en en Twitter sí, sí. El, el enlace donde pueden acceder si quieren postular. Ahí indican todos los, los cargos que están buscando, etcétera, Y que obviamente van a estar trabajando en el proyecto eh, Horizon Single Player, el proyecto online, y eh, como proyecto eh, external. Mm. Claro. Mm. Así que digamos que tampoco le afectó mucho de que no, no ganaran nada en T Game Wars. No, sí, yo creo que lo que les afectó fue el mal, la, la mala fecha de lanzamiento ah, Mira, podríamos decir eternamente que el problema fue la fecha de lanzamiento Pero en la fecha en la que salgáis si no te va bien, te va a ir mal igual nomás. Eh. sabias palabras de mi parte <risa> <risa> La fecha en la que salgáis si te va mal, te va a ir mal Ah, muy bien, menos mal que nadie nos vea canto Que nadie va a quitar eso <risa> Bueno, ya pero En fin Vamos con la última noticia: de que Nvidia anunció de que eh, va a estar de continuando un servicio llamado GameStream en Chill y Chill TV. Para la gente que no conoce Chill y Chill TV, son eh, dispositivos físicos en los cuales servían para poder jugar juegos que estuvieran en el PC en el televisor. ¿A qué suena? Ya. A Steam Big Picture eh, Era la competencia claro. de Steam Big Picture Y eh, al final se dieron cuenta de que eh, Primero eh, No valía mucho el esfuerzo de competir con Steam Pero segundo, porque ellos sacaron un servicio en paralelo eh, Llamado GeForce Now ¿Ya? O sea, o sea, más que, más que competencia Simple Picture, me parece que la competencia es buscar el HDMI, ¿o no? No, es que al final no, pues, eh, yeah. Es que al final eh, entre el servicio que tenía que darle soporte a mantener el, el GeForce Now y el Steam Link que son como la, las cosas que existen actualmente prefiero más decir, ah, vamos a cortar esto y vamos a que utilicen esos servicios en, el, en los chiles mm. Esto se va a dar en. En mediados de febrero, donde se va a remover el game stream del, del catálogo de aplicaciones de Nvidia Games. Sí. Aparte de que el GeForce Now inclusive ofrece soporte en 4K. En cambio el otro no lo ofrecía para nada. ni tenían que dar, desarrollarlo. Y como que. Bueno, por eso digo sí. que no valía la pena para ellos. Ah. Y eso, eso serían todas las noticias. <ríe> Para que no digan... De no, no hay alguna otra noticia editorial el día de hoy, aparte de que vamos a estar tratando de jugar algo la semana que viene. Mira, eh, uh, tenía algo, pero al final no me lo pasaron, así que... Eh. Para la, la semana que viene, la último no lo comentamos. Sí, sí no lo vamos por, a estar comentando. Sí. Si me acuerdo, le aviso. <risa> ya. Lo que sí, no, eh, no, ¿no hay noticias hoy Debo agradecer a los chicos de DMD de que dieron un regalito navideño, una, una mochilita. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué linda! Sí. sí. Así que muchas gracias al equipo de, de md por el, el regalito. Porque este es el regalo, no, nada de favor, no, es regalo. <risa> Maravilloso. Regalar una vida. Hay que ser hay que, hay que el. ¿Qué te se llama El disclaimer. El disclaimer. <risa> claro. Sí, la distinción. Sí. Así que con esto damos cierre a esta edición de La Cuatrifuerza. Muchas gracias eh, por eh. vernos y escucharnos. Si se dieron una vueltita a través de Twitch, recuerden que La Cuatrifuerza está saliendo los días lunes a contar de las 8 de la noche, hora de Chile. Y los otros capítulos se encuentran disponibles en nuestro canal de YouTube. Pueden encontrarnos en redes sociales como Paua.cl o Paua.cl, dependiendo de la red social. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y en Twitch. Y eh, visitar la página www.paua.cl donde podrán encontrar todo el contenido que nosotros revisamos. Llámese cine, televisión, eh, eventos, videojuegos y mucho más. Pueden encontrar noticias, artículos y reseñas. Chicos, sus redes ah, En todos lados Arroba me, de, de nuevo que se cortó En todos lados Arroba Tenegan En todos lados Y en mi caso es Arroba <risa> Meteorupx en todos lados y por supuesto, eh, desearles a todos que pasen unas bonitas fiestas. La próxima semana nosotros vamos a tener un programa especial donde solamente vamos a estar jugando y comentando. Ahí vamos a ver cómo resulta, <ríe> si, es que, si es que no resulta bien o no. Pero la prueba antes, hasta sí, tenemos sí, que hacer una prueba antes. Sí, uh -huh. para pa pa que tan charcha. Y el día... o sea, las primeras semanas de enero no vamos a estar disponibles, vamos a tomarnos un pequeño descanso y vamos a estar volviendo el 23 de enero yeah para la previa del concierto de Chris 40 y en la AX ah, sí, ahí vamos right. a, así que vamos a llevarnos ahí un compilado de noticias para poder comentar vamos, vamos a hacer la transmisión en vivo desde la, desde la fiesta esa de, de adult, solo son 18 plus ah, sí. Sí, a ver a poner, <ríe> no oh Oh, no podemos decir cuáles no, es, no podemos decir cuáles pero uno no pisa <risa> oh. pero, es, pero es esa vamos a estar tocando el Tenecan ahí y... oh. <risa> <risa> ya, vale, vamos vamos, porque si había el tennegan, ya, la la chicos no, no, no, <risa> que... ¡Ah! ya, corten luego hasta que siga así coñando ya, estamos viendo chicos vamos, hasta la próxima semana, cuídense que pasen bonitas fiestas, chau chau Show oh.